Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Tengo música? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha.? ¿Se ve bien? Eh... El problema de la luz y mi rostro va a estar solucionado en estos días. Finalmente, compré la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, veo mucha gente. Conocida. ¿Qué tal todo? Nota. Gracias nota por todas esas suscripciones, qué grande. No creo que nadie te gane a esta altura, pero bueno. Eh, no sé cuándo termina esa competencia, gracias y gracias, gracias. Eh, vamos a, a comentar. Si son nuevos o es la primera vez o algo así en este stream, vamos a charlar de qué se trata. En este stream, generalmente, eh, me hacen preguntas sobre juegos de rol, de rol en general o de cualquier cosa y yo trato de responderla de la mejor manera posible con la información que tengo. Si no, Generalmente en el chat se responden entre, entre la gente que participa y es genial. Hay un montón de información por todos lados. Ahora sí. Tenemos unas cosas interesantes hoy. Quiero ir a los anuncios. Eh, pero antes, si tienen preguntas, háganlas. Háganlas, tiren ahí en el chat. Nosotros las estamos recopilando y después las voy a ir respondiendo en el orden que me aparecen a mí. Así que sin problemas, tienen todas las preguntas que tengan. Pero voy a pasar a los anuncios de la fecha, que son algunos. Mañana vamos a estar de nuevo en stream desde las 9 y media por Twitch para comentar todo lo, fue, lo que fue pasando en Anurem durante los últimos capítulos. Va a ser el último review antes de arrancar la aventura la semana que viene. Tengo muchísimas ganas de dirigir, tengo muchísimos nervios por volver a dirigir. Siempre es, eh, esta parte me da, me da cosa, pero bueno, ya está casi todo listo. Y, y el tan esperado viernes finalmente llega. Sale un one shot con la gente de Tomate20 que nos invitó y estamos muy contentos por participar. Los esperamos para que pasar un buen rato. Eh, seguramente tenemos ahí el link para el tomate 20. Eh, el sábado y el domingo vamos a estar. Vamos a estrenar en diferido para ustedes. Los dos streams de Comentando número y Comentando en Jardín. Es que estuvo re bueno en Jardín. Eh, no va video semanal porque el equipo está full con todos los preparativos para todos los streams que estamos haciendo. Eh, pero una vez que terminemos todo eso, volvemos a nuestro ritmo de videos eh, semanales y cosas por el estilo. Ya tenemos eh, muchas cosas ahí, cocinándose. El miércoles de la semana que viene, se viene podcast con Fede de Tomate20 y Gio de Broadcastle para hablar con Lordi de un tema muy serio, muy terrible, que surgió durante el último stream. Que va a ser revelado la semana que viene. Queremos agradecer a WJ Lazor por expulsionar el canal con todos los regalos que nos hizo. Recuerden que si están jugando presencial y tienen esa suerte... Eh, lejos de lazo les puede solucionar el problema de las minis y cosas por el estilo, porque tienen eh, muchos packs de miniaturas muy económicos. Eh, que están muy muy buenos. Queremos uh, además mencionarle que eh, somos embajadores de DD con esta. Um, eh, con esta iniciativa que tienen para promocionar DD en América Latina con todos los eh, manuales que van a salir en español. Así que ahí está el link para unirse al grupo de Facebook si quieren. Encontrar memes, o encontrar mesas, o charlas sobre D&D, lo pueden hacer en ese grupo de Facebook, donde hay gente de toda América Latina. Y creo que esos son todos los anuncios. Sí. Esos son todos los anuncios. Ahora, antes de empezar a responder, queremos invitarlos a un segmento nuevo en el DM Responde. Espero que sepan disfrutarlo. Eh estamos todos muy nerviosos por esto, estábamos todos muy muy contentos por esto, pero quiero presentarles el segmento de El bardo del D&D en la taberna de rock. Buenas, buenas. Muy, muy bien. bien. Eh, Muchísimas gracias por este espacio. No, no, por favor, gracias por estar acá. Quiero comentarles de qué se va a tratar esto un poquito. Puel va a estar con nosotros el primer miércoles de cada mes en el DM Responde, haciendo un segmento que...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 sobre el tema. <risa> este, así que, si les parece, empiezo. Yo Dale nomás. hago un punteíto de lo que voy a plantear. Por ejemplo, cosas que sabemos o que, si no sabes, espero que te sirva la, la data. En enero se publicó el pack de expansión de reglas. El, expand, el Rules Expansion Pack. Eh, el 26, más o menos. Que es una caja hermosa la caja, seguro de ilustración, todo hermoso, con eh, Sanator's Guide to Everything, Tasha's Cauldron of Everything, seguramente actualizados con todas las erratas y todo, pero también con un nuevo libro que es and Monsters of the Multiverse, que es una locura, digamos. Es el primer libro nuevo de 2022 y eh, se va a poder comprar solo, digamos, por separado. Oh, no. O, lo, o la que usen, eh, el 17 de mayo, pero por ahora solo se consigue, creo que en físico, eh, como parte de este pack Ahora profundito un poco. Pero también sabemos que eh, en este mes, en dos semanas, se viene el nuevo libro de D&D, Carlos de, de Netherdeep, que es una, un libro de colaboración de entre Critical Role y Dungeons and Dragons, oficial, digamos. es el segundo que hacen. Eh, Ahora, ahora les comento un poco al respecto. También en la página oficial de Dungeons and Dragons, en español, se anunció hace un tiempito que van a sacar en español para Latinoamérica y Europa, sin fecha fija todavía, la guía de Sanatar para todo y la guía de Van Richten para Ravenloft. Eh, todo este año. Este, ahora les comento un poco más y les falta una cosita que es, se filtró. Sin, sin anuncios oficiales, es decir, se filtró, alguien lo encontró en un lugar, una nueva, un starter set que se llama Dragon of Stormwreck Isle, de la dragón de la isla Stormwreck. Ahora les comento un poquito de dónde sale eso. Pasando a las audiovisuales va a estar, eh, bueno, pelis y series, pelis y series que se vienen del universo de ID, y voy a mencionar algunas cuestiones de lo que está pasando en Wizards of the Coast como empresa. Eh, cambios de CEO, de, de gerentes, de orientación y trasfondo de la gente nueva, cosas locas de las ganancias que generó el año pasado, nada, un montón de cosas. Y algo como de Hasbro y Wizards separándose. Ahora les comento. Vamos por partes. De los libros, este nuevo, Mordenkainen Presents, Monsters of the Multiverse,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 De un montón de razas que habían aparecido antes Que tienen algunas características comunes, distintas Pero que tienen el formato de tallas, de características Entonces pues, cuando vas a hacer el personaje Puedes elegir sumarle dos a una característica Y uno a otra O tres a tres características distintas ¿no? Eso está para todos lo, Los nuevos opciones eh, Y un par de cositas más que ahora les cuento Pero...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 bueno, a mí me hace pensar que va a tener que ver también con el mar, con el agua, eh, porque Stonewreck me suena a naufragio, digamos, es una isla, ya de por sí, si sí es una isla, rodeada de mar va a estar, eh, y Stormwreck me suena a eh, que es una isla donde se naufraga mucho, o donde rompen <risa> los barcos, ¿no? O, eh, el Wreck suena como... Y puede ser, ¿eh?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 Eh, pero además Dragon es, es, es como muy clásico como para que no suceda. Eh, Mucha gente lo pide. Exacto. Bueno, el, el segundo, y lo apuro porque me estoy estirando mucho, perdón. Eh, Espero okay. que Les estén entreteniendo las cuestiones. Tenés como tres meses de, de noticias, así que dale. Sí, estoy contando, después el mes que viene va a ser mucho más fácil porque es solo marzo. <risa> claro. Este, bueno, la segunda es, para mí, en el espacio.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 Uy, se me rompió toda la cámara ¿Dónde estamos? Uy, se me rompió Esto es por configurar malas cosas Si eh. no hace sé malas cosas Bueno Tuvimos las noticias de Puel Que Me gustaron un montón Hay un montón de cosas para charlar, pero bueno eh, Como para eh, sentarte bien, gracias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 y, y realmente espero que les haya gustado a ustedes también Él está re contento, seguro Después voy a charlar con él más en detalle, tranquilo Y mmm, vamos a cerrar esto acá vamos a tener, Para que no pase nada Y ahora sí eh, Vamos a las preguntas No hay muchas, pero háganlas Vamos a estar un rato más hoy Porque bueno, eh, estuvimos ahí Quiero agradecerle de nuevo a los chicos de Brocast por el raid Si están todavía ahí Gracias, gracias, gracias Estamos preparando algo Ya lo van a ver Ahora sí, la primera pregunta es de Gun. En Bariloche está empezando a crearse un grupo de rol que cada tanto se juntan. ¿Qué recomiendan ustedes para hacer crecer el grupo y darlo a conocer a gente que tal vez no está tan metida en el rol? Eh, creo que es importante, digamos, eh, que se hagan cartelitos o se hagan, y, y se los compartan. O se hagan grupos de lo que sea. Facebook, Instagram, Whatsapp. Eh, para que la gente pueda sumarse. Porque... Es, es bastante difícil, digamos, que se sume gente, eh, sobre todo en lugares eh, más alejados, que no son centros urbanos tan tan grandes. Además, lo que tiene Bariloche es que es también turístico, es muy turístico Bariloche. Entonces, capaz que conseguís que se venga alguien a jugar una vez cada tanto y aparezca en un one shot, un NPC raro y sea esta persona. Eh, creo que eso está bueno también para, para mostrar. Eh, yo iría por ese lado, haría lo que tipo más, más publicidad. ...para que la gente pueda sumarse. Uh. Espero, que se, espero que crezca, por recopado la gente ir de vacaciones a un lugar y... Te, a mí me gusta, siempre lo hago. Cada vez que viajo, busco dónde se junta la gente que juega rol ahí. Eh, como para ver, saludar y ver qué están haciendo. Tal ¿no? vez no pueda quedarme a jugar una partida, pero sí está bueno saber, digamos, que, que, está, que estamos ahí también. Gordura más uno ¿Para cuándo las reseñas de DMI sobre cosas homebrew? Esta idea me encanta y tengo muchísimas ganas de hacerla pero no tuve tiempo de buscar eh, cosas en español porque si está todo en inglés y lo tengo que traducir en el momento o traducirlo antes, me, me va a consumir mucho tiempo eh, que últimamente no tengo mucho pero si tenés vos la parte de cosas en español y me podés pasar un link por Discord, por favor, te lo pido. Porque siento que hay un montón de material genial ahí para hacer. Tipo, eh, desde hechizos súper extraños hasta clases en joda y todos, todos chistes y cosas por el estilo. O incluso cosas súper poderosas que no tienen sentido. Recuerdo uno, que no me acuerdo, creo que lo vi en un video en inglés, eh, que habían hecho un hechizo. Que el objetivo final del hechizo era reemplazar al DM de la mesa, digamos. Tu personaje se libera De la aventura en que está Y vos pasas a hacer EDM. Y Era un ritual De 600 días Y la única manera de tenerlo Era usar deseo En alguno de esos 600 días La, la, la, la regla era tipo Así de grande Ese ritual Pero eh, Suena súper divertido <ríe> Hacer ese análisis Así que si tienen ese link Por favor se los pido Uy, ¿Qué pasó? Okay. Vamos a... Boom, segundito. Estas son las cosas que, que aprendemos. Las primeras que hacemos algo. Estoy acá, ¿eh? Yo estoy seguro que me escuchan. Ahí está. Bien. ¿Ven? ¿Acá estoy? Ahora ya sabemos que esto tiene que estar. Aprendimos algo nuevo hoy. Creo que hasta me cambió de... ¿Está despejado? Estoy, estoy, estoy loco yo. Creo que estaba despejado. Bueno, sigamos. Sí, estoy seguro que estaba despejado. Y, eh, súper importante, aprendí a que la cámara no haga autofoco. Estaba Está despejado, estoy seguro que está despejado, pero bueno. Eh, ya lo vamos a, a solucionar para el próximo que Responde con Puel, que va a ser el mes que viene. Bueno, en resumen, si tienen el link para las cosas con Brew de DMGIL en español, por favor, pásenlo, por favor. Eh, siento que lo, lo quiero hacer. Nina Dream. Algunos consejitos para masterar una campaña por primera vez. Eh, bien. El consejo que siempre doy y que a mí me sirve mucho es saber a dónde vas. Elegir un final. Que no importa si no se consigue, lo importante es que vos dirijas en pos de Por ejemplo, si el final se trata sobre eh, recuperar un lugar mágico Vos sabés que la última escena va a ser los personajes y sus enemigos luchando en las puertas de este lugar Y la primera persona que entre gana eh, Entonces vos todo lo que haces lo vas llevando hacia ese lugar, lo vas dirigiendo hacia ese lugar por una cuestión de que te es mucho más fácil que improvisar todo el principio. Eso si sí, vas a jugar Homebrew. Si vas a jugar algo que ya está escrito con cualquier eh, material oficial, que también te lo súper recomiendo, léelo bien el material, aprendelo bien, así sabes, digamos, de qué se trata la aventura y así sabes, digamos, cómo improvisar con el material que ya tengas. No... No hace falta... No hace falta, digamos, que te sobrefuerces. Todos nos equivocamos, sobre todo las primeras veces. Mientras más dirijas, más experiencia vas a tener y mucha. Y vas a tener vos más herramientas para poder, digamos, seguir dirigiendo. Así que no te des por vencido. Seguí dirigiendo, va a estar todo bien. Eh, los que hoy son un fallo, mañana puede ser una, una, un, un nuevo NPC divertido, extraño o. Un, o... ¿O es algo que se va a convertir en tu estilo y deja de ser algo malo? Sin miedo, sabés lo que va a pasar, a organizate tu aventura, aprender lo que va a pasar en la sesión Prepara más de lo que va a pasar por las dudas, nunca se sabe cuánto y tirate a dirigir Digamos, Antulio. Mi parte está en una isla cubierta de bosque tengo eventos esperando en lugares determinados y los personajes deambulando listos para un encuentro. Pero me gustaría saber qué cosas podría presentarles para que se entretengan en los eventos que no pasa nada. Y simplemente caminan. Mis jugadores son de los que no hacen nada cuando van de un lugar a otro. Bien. Una, una buena idea es... Eh, que en algún momento... Consigan algo de información del evento que va a suceder. Esto lo... Generalmente, lo que, lo, lo que yo me encontré con estas situaciones es que Ellos empiezan a planificar su curso de acciones para cuando lleguen al lugar Y sin que se den cuenta, van a estar roleando Van a estar diciendo, pero vos tenés esto, habría que ver cómo haces para usar este hechizo, como Y sin que se den cuenta, van a estar roleando Y si te dicen que es todo off-roll, vos no lo aceptás y le decís que eso fue todo en roll Eso fue genial, fue una charla recopada sobre los personajes Y van a estar ocupando el tiempo caminando entre ellos otra vez que vos le des razones para charlar. Esta es una, ¿no? De darle información sobre lo que puede llegar a pasar allá. Eh, ¿Qué hay para charlar? Tal vez algún NPC que los acompañe todavía está recapacitando sobre lo que hicieron la última vez. Tipo, no, che, estaban todos muertos, tengo mucho miedo. Y vos mismo le, le preguntás cosas a los personajes. ¿Cómo haces vos para lidiar con todo esto? Eh, pinchalos. decir que, que alguien. Eh, que alguien les haga preguntas. Eh, es una forma que tenés como DM de ayudar a los jugadores a soltar un poco lo que están pensando y esas cosas. Um, es una, una muy buena idea. Espero <coughs> que sirva. Y si no hacen nada, y si no hablan incluso, Preguntales vos qué, qué están pensando sus personajes. Tal vez no, no va a ser una escena en la que... Eh, expresen nada Pero Preguntales vos, digamos Cómo es el diálogo interno de los personajes Qué están pasando Qué están pensando sobre lo que ya pasó Qué miedos qué medios tienen para adelante Qué precauciones van a tomar Y cosas por el estilo eh, Te va a servir como DM Para conseguir algo de ellos Y ellos Para expresar a su personaje De alguna manera Felívese <SILÍBECO> Tengo una duda Aún así, no quiero producir ninguna interrupción No les he mucha habla. estoy ¿Pero qué me recomiendan elegir en clase si Quiero crear un goblin maestra con ballesta? Eh, bueno, la raza de goblin Súper importante Y hay una dote que es para ballestas Que no me acuerdo cómo se llama Pero hay una dote que eh, te permite Si no me equivoco, recargar más rápido Y te da un par de beneficios más cuando usas una ballesta eh, Pero A ver, vamos a buscarla eh, ¿Cómo se escribe? Ballesta en inglés. A ver ¿Algo se llama? Ah, sí, se llama experto o maestro en ballesta. Ahí está. Eh, no te dan desventaja cuando atacas de cerca. Cuando usas tu ataque eh, para atacar con. Usas la acción de ataque con una mano. con un arma de una mano. Puedes usar tu acción bonus para eh, disparar con ballesta Si, sí, tenés una Y eh, ignorás la, ca la capacidad del arma de eh, recarga Súper importante Y después hay otras dotes que te van a beneficiar para, um, para los disparos de arco No estoy seguro cuáles Pero esas son las más importantes Y habrá que ver, digamos... ¿Qué tan grande es tu para ver qué tan grande es la ballesta que podés llevar, no? Mientras más grande más daño va a hacer, pero bueno la última va con dos ballestas de mano hacia los tiros <ríe> Recopado. Carlos ¿Ustedes cómo retoman una partida que hace más de medio año se puso los horarios de jugadores Y ahora el DM, o sea yo, se olvidó de todo el arco y no tiene preparado nada ya? Empezar una aventura nueva, no importa, no importa lo que pasó, tal vez vos te vas a recordar algo Pero ahora estás empezando de cero, como empezar de cero No hay ningún problema, todo lo que presentás es nuevo Y conforme vayas jugando, tal vez tal vez te vas a acordar algo de lo que pasó antes O ellos mismos hablen de lo que pasó antes y empezás a adaptar los hilos a medida que ellos lo digan O a medida que vos te acuerdes Pero ahora es como empezar a jugar de cero <coughs> El ¿Jugaremos D&D con lentes de realidad aumentada? Es que Yo quería hacer una acotación en esto de que dijo Poel De que se vienen cosas más audiovisuales Y anunciaron algo que no está todavía en D&D Yo no sé por qué no se hacen su propia plataforma Para jugar rol al estilo Foundry o Roll 20 eh, ¿Por qué no? Tal vez es porque les venden en los manuales a ellos Y es un buen ingreso Tal vez gran parte del ingreso venga de ahí Pero tampoco hay una... Pos oficial anda a saber tal vez con, con realidad aumentada sería una locura tipo que trae las miniaturas moviéndose eso de hecho lo vi en, en algunos productores independientes de, de software lo que lo que hace es te dan como unas unos portabazos con un código que eso se apoya en la mesa y lo que sea que vos estés usando para ver lee ese código y se levanta un dragón por ejemplo habría que ver el tema con eso es que vos necesitas algo para poder ver lo que está pasando. Pero suena re cool. con la realidad aumentada? el dragón vuele por las montañas, suena una locura. Carlos, ¿qué hacen ustedes como jugadores y DMs, o bien, y como DMs, cuando ustedes, o alguno de sus jugadores, quiere crear un personaje basado en anime, película, etcétera? ¿Cómo toman ustedes la decisión de decir, mira, esta clase o subclase te conviene más? ¿En qué se fijan? Ejemplo, Quieren crear a Scar de Rey León o bien a Hércules o incluso Jack Sparrow. Así como lo estás diciendo. Yo lo que pasa con los personajes de, de la cultura popular en general es que rara vez caen en una sola clase o una sola raza. Tipo, eh, tal vez Scar es el, el mastermind row, pero también es el, el asesino, poner por decir algo. Y esto le pasa a todos los personajes, villanos y héroes por igual, y, o, o todos los en el medio también. Entonces, creo que lo más importante a la hora de, de, de empezar la charla es decirle qué, qué faceta del personaje quiere expresar. De Jack Sparrow quiere expresar, expresar la parte de tipo, la que camina todo, todo raro y, y es un ebrio, o la que es realmente un héroe y se preocupa por los demás y es un capitán, o quiere expresar todo. Bueno, ahí se va a complicar un poco eh, Hércules, por ejemplo ¿Querés ser el, el, el héroe que va a luchar contra los monstruos? ¿O el que, que le dice que no a los dioses? Hay como un poco de todo para analizar eh, Yo creo que lo primero que tengo que decirles es ¿Qué parte del personaje que quiere expresar? Sobre todo cuando son personajes que tienen, por ejemplo, un anime Tal vez tienen... Un, un, un anime de, como One Piece Que tiene un montón de capítulos Los personajes probablemente pasaron por un montón de cosas Entonces vos tenés que saber Qué parte le gusta a ellos Ahora, si quieren expresar toda la historia del personaje Tal vez encuentre problemas a la hora de llevarlo a cabo Pero Preguntale qué es lo que quiere mostrar a ese personaje Por qué le gusta, qué le atrae Y ahí después ayudarle a llegar ahí Nota 122 ¿Qué criatura de Magic pondrías en D&D para la partida de Anure? Oh, me gusta esa pregunta eh, hay hay un en Magic eh, para los que no jueguen hay un tipo de carta que se llama artefacto lo que son cosas no es un artefacto y hay un subtipo de estos artefactos que son vehículos y estos pueden ser naves espaciales barcos que vuelan barcos que flotan autos y cosas por el estilo yo creo que eh, Ah, y la capacidad de estos artefactos es que, eh, vehículos, es que tienen, eh, os podés ponerle criaturitas encima y usarlos como criaturas para atacar. Y me re gustan esas cosas. Eh, yo creo que usaría los vehículos. Eh, como que haya una, más, una variedad mucho más grande de vehículos y un y una set de reglas más accesible para que eh, se usen los vehículos esos. Carlos. En tu punto de vista como Lion, no como DM, ¿Qué opinas de M&M? La película de Tom Hanks que Luz la hizo. Eh, yo la había visto hace mucho, mucho tiempo. Y eh, también investigué un poco cómo era la parte esta en la que se acusaba a, a todo lo que era fantasía de, de, de satanismo, etc. Um, la película a mí no me gustó. Suena como... Eh, el libro fue muy apurado Como dijo Lou, se, se escribió en tres días Y salió Y la película está basada en un libro que se escribió en tres días eh, toca, to, toca de manera muy mala Temas muy sensibles eh, Como salud mental Y, y, y otras cosas súper complejas Sin ningún interés También es, es un poco víctima de la época en la que se... Hizo la peli, que es, es en el 80 y algo se hizo 82 me parece um, Pero... Por otro lado, también digamos Creo que es la primera película Que mostraba el juego Que le salía a, a mostrar el juego Y si bien no es una buena representación Hay gente que salió a decir Ey, eso está mal, eso es mentira No es así nosotros hacemos otras cosas. Y una vez que, que pasó toda esa... la, la, la esta, esta sensación de, de, de, de, de satanismo y qué sé yo... Con estas cosas, con los juegos y demás... Eh, se empezó a mostrar un, otro, otro, de, de otra manera el juego. Si bien recién en los últimos años hay, hay interpretaciones... Más pensadas sobre lo que es jugar rol... Eh, fue un primer paso tal vez, tal vez Un primer paso para atrás Pero Bueno Ahí está tjc C C24. Platicando con unos amigos Llegamos a la idea De hacer una partida de villanos ¿Algún consejo para hacer Un one shot de prueba? Mira Tenemos un video Entero Sobre partidas de villanos O villanos eh, Sobre todo lo que eh, lo que yo pensaba al respecto Hay algo que eh, es súper importante En el tema de los villanos Que es muy común Es que los villanos son proactivos Ellos hacen cosas para lograr algo A diferencia de los héroes Esto es en la narrativa básica, ¿no? A diferencia de los héroes Que ellos generalmente están Haciendo nada Sucede algo que hacen los villanos Y ellos reaccionan Entonces los villanos son proactivos A diferencia de los héroes que son reactivos Ir por el camino más básico de la narrativa para algo inicial es un gran consejo Porque vas a empezar a notar Cuáles son las cosas diferentes que se pueden llevar a cabo en la aventura, entonces como DM Vos vas a tener que hacer que los jugadores Generen oportunidades Que tengan recursos para Contratar mercenarios, contratar Ladrones eh, Que consigan información para Chantajear a alguien y cosas por el estilo eh, Y que Sepas que eh, este, este tipo de gente No va a tener problema en, en traicionarse entre ellos, eso puede pasar. Así que dales una razón para no hacerlo. Que no conviene, ¿Qué es lo que no nos conviene. Hay una, um, una tirada de cómic de DC que se llama Secret Six, si no me equivoco. Que eh, son seis villanos que dicen, che, vamos, ¿por qué no nos hacemos un grupo? Nosotros matamos a todos los otros y después, porque vemos solos, vemos qué pasa. Y esa es la idea, ellos trabajando en conjunto para, el, para que queden solo ellos Y después, cuando se junten Bueno, cuando queden solo los seis, va, Se van a empezar a dar y alguno va a caer Entonces, mi recomendación es esa Dales una razón para que no se traicionen O para que lo hagan Pero anda Por este lado de Que los villanos tengan la oportunidad de hacer cosas De Que ellos generen cosas Y que en algún momento esas cosas que generen Se encuentren al grupito de héroes que quiere tenerlos o está investigándolos porque eso es una de las de los problemas que puede llegar a tener Nutria ¿Cuál es el dinosaurio favorito de León? Siempre me olvido Estoy entre el Triceratops y... No, el que tiene un martillo en la cola Ese me parecía... Tiene eh, un martillo en la cola Bien <risa> ahí, tiene un arma de verdad porque después están los otros que tienen el, el, la, la cabeza y chocaban contra la cosa, que eso me parecían muy estarados, ¿no? muy, muy arriesgados. Carlos, en relación al taller de taberna de creación de sistemas, vos, ¿cuál crees que es la diferencia entre una ambientación como Mastica a crear un nuevo sistema de rol prehispánico? Y la diferencia principal es que en Mastica vos ya tenés todo el set de reglas de D&D para usar, no, no tenés que crear un sistema nuevo ni a palos. Eh, Solo tienes que crear la ambientación, hacer un poco de investigación sobre eh, dioses del lugar, eh, cultura del lugar, ropa, etc. Y todo eso trasladarlo al sistema de ID que ya existe. Crear un nuevo sistema es hacer todo eso y además darle la base mecánica que no tenés. Eh, solo eso. Hay una más fácil que la otra, tal vez hacer la ambientación de masticas sea más fácil. Eh, porque el otro requiere un, un esfuerzo adicional de mecánica Pero... Eh, yo me encontré muchas veces creando ambientaciones de DDE Y todas me salieron mal también, así que... Tal vez vos encuentres un, un camino diferente también Nutria, ¿Cuál es la película más favorita del de? <risa> a mí me gusta mucho... Eh, Batman Inicia La anterior a la del Joker que está todo el mundo loco A mí me gusta mucho, mucho más la primera eh, eh, muy, muy bien lograda el tema de la locura y el miedo Eso me gustó mucho Y <ríe> eh, muestra mucho más a los ninjas de, de Batman Que la armadura de los ninjas de, de Batman inicia Es una locura, me encantó Carlos Si tuvieras que ponerle una voz a un mimi ¿Cuál sería? ¿La podrías hacer? ¿Cuál es la voz de Chester? <ríe> um, no tengo ni idea cómo responder ninguna de estas preguntas. No sé si la puedo hacer. Tengo la garganta medio mal ahora. Eh, ¿Y cuál es la voz de Chester? Creo que no la discutimos. Y no es algo que yo tendría que decir solo. Imagino que habla medio eh, mal, tipo escupiendo las palabras o, o, o medio algo así, como, como medio más gutural. Pero no estoy seguro de, del resto. Eh, perdón, no puedo hacerlo. Me duele un poco la garganta y no quiero arriesgarme. Nutria, ¿cuál es la raza de favorita de León? Bueno, como siempre, esto va cambiando. Pero Paul habló de el norte de Alcana que se viene de cosas del espacio. Y ahí viene una raza que no me acuerdo cómo se llama. Pero son unas eh, amebas. Son amebas, son tipo. Eh, la banda ameba de la chica superporosa. Son eso. Eh, vos tipo. No tenés brazos. Pero podés extender tu, tu, tu coso. Tu líquido o lo que sea para agarrar e interactuar con el mundo. <risa> eh, esas. <risa> y creo que van a hacer esas por un tiempo rey largo, porque es la raza súper extraña y más rara que quitas hasta ahora. El chido332. No es más, te, no pasa nada. Quería preguntar si tenías pensado hacerte una cuenta de TikTok y subir cositas como blooper o curiosidades cortas de DD. Me encanta esa idea. Sí, eh, tenemos pensado esto. Estamos eh, ahora en la vorágine de volver a los streams de la aventura. Y eso requiere mucho trabajo eh, por sí solo. Pero sí, queremos hacer una cuenta de TikTok. Todavía no estamos seguros cómo encararlo. Pero están los planes. Gracias por preguntar. Vaquero. ¿Has jugado fiasco entre miembros de la taberna y de ser así como fue? ¿Y qué jugaron? No. No jugamos fiasco entre miembros de la taberna. Pero tengo muchas ganas. Siento que nos vamos a reír un montón. Y, y ahora que lo decís... Lo voy a anotar como es algo que tenemos que hacer durante el año. Verser Chris, ¿Es posible hacer una build, una build pacifista y que nunca ataque? ¿Es rentable? Si. Eh, el tema, ¿rentable o no? Si vos vas a jugar algo así, vos estás preparando algo extremadamente narrativo para un juego que tiende al ah, combate. Ahora, vos podés no participar de ningún combate y ahí también tenés que de definir qué tipo de pacifista vas a ser. Eh, vas a ser uno que no se involucra en ningún tipo de combate O vas a ser uno que defiende a, eh, O se o cura a los que están lastimados O cosas por el estilo Eso es una de las cosas que yo decidiría Se puede hacer, hay varios Si me equivoco hay un paladín de hecho que, que no usa armas o que no ataca No me acuerdo cómo era Y un clérigo también que tiene algo así Pero creo que lo puedes hacer con cualquier personaje No estás obligado a atacar con nadie Ni con el bárbaro eh, hay un youtuber norteamericano, que no me acuerdo cómo se llama, muy conocido, que eh, su personaje principal era un ladrón que no estaba preparado para pelear, nunca, entonces, él hacía cosas alrededor del combate. Ahora, rentable o no, es depende de qué tan bien lo juegues, qué, tan, qué tanto eh, tu pacifismo te permita progresar. Hay, hay muchos personajes pacifistas a lo largo de diferentes películas, series, animes y cosas así... Que tienden a ser muy queriles porque en, en algún punto no... Los, los demás se dan cuenta que ellos... Tal vez ellos están haciendo las cosas bien y ellos son los que tienen razón y deberíamos seguirlos un poco. Eh, siento que es un juego, un, un rol re intenso, súper interesante para lograr. Y si lo conseguís hacer y que el grupo te escuche o, o, o incluso digamos... Que vos seas pacifista Y que te des cuenta Que en realidad Estás equivocado Y deberías tomar armas Y hacer algo al respecto En el combate También es un rol genial eh, Suena, suena un, un concepto De personaje Muy divertido Espero Espero que salga bien Nota ¿Qué personaje Sería vaquero En una campaña de DD? ¿Y por qué? No estoy seguro Lamentablemente eh, Solo Con vaquero Solo interactúo Acá en el chat Eh Podría ser, podría ser varios personajes. Eh, pero no lo sé. Crossmox. ¿Este es Chromic? Si creas una raza homebrew, ¿cuáles serían las princip los principales focos características que tendrías en cuenta para hacerlo? Si yo creara una clase de homebrew, que nunca intenté y de hecho rara vez se me ocurrió una idea, trataría de hacer algo que sea gracioso nacería de un chiste así por la meba por ejemplo algo que me fascina tipo está el mago barbudo viejo el caballero con su armadura rota eh, y su espada toda mellada el arquero arreglando su arco y una meba la, la meba no está, está, está tipo moviéndose en su lugar me encanta eh, así que yo haría algo así nacería de un chiste y todo lo que lo, lo que representaría esa raza sería algo estúpido eh, no, no tengo más información que esa. <risa> es todo lo que puedo hacer. Eh, hasta ahí estoy. Eh, sigamos, sigamos. Vaquero, León, ¿qué opinas del de cast de la nueva peli de live action de Avatar? Y lo más importante, ¿qué, tal más qué tan mal crees que salga? Del cast sé muy poco. De hecho, eh, estoy forzándome a no saber nada de lo que va a pasar de Avatar porque es una película que estoy esperando con muchas ganas. Yo considero que con todas las ganas que le está poniendo la gente de, de Avatar, va a salir bien. Y para mí no va a ser una sola, ni a palos. Eh, porque además, como que Avatar en general se viene con toda. El juego de rol salió, se anunció en Kickstarter y rompió todos los récords. Eh, y eso para mí les dio una pauta que la gente estaba esperando esto. Y eh, además... Se anunciaron que iban a hacer otras animaciones Los cómics eh, de Avatar que están saliendo están, están todos buenísimos Y la vienen re rompiendo Así que yo creo que va a salir bien Eh... Busarda 97 hay un juego de Alien? Octavo pasajero Que de verdad sea tenso y no tanta acción Está el juego Alien Está el juego Alien Es un juego viejo, eso, eso seguro Es un juego viejo Eh... Segundito. Bien, ahí va. Eh, es un juego viejo. Ahora, lo de la tensión y la acción depende mucho más de, de quién esté llevando a cabo la aventura. Eh, y no tanto, digamos, de, de la mecánica en sí. Si bien va a haber una mecánica de combate, va a haber cosas así. Depende más, digamos, de, de, de a dónde va la historia eh, Alien, por ejemplo Es como todo retenso Hasta allá, donde, donde se terminó todo Apareció el bicho, ya sabemos cómo se ve Hay que dispararle, hay que escapar hay que, no, no tiene que pegar la sangre, etc Pero está en juego Alien Es viejo, estoy seguro que debe estar en español Porque es un juego viejo eh... O canjearon con Chester Hace rato que no aparece Chester acá Además, ahora está re nuevo, porque está en la intro. Eh, sigamos. Poliquia. ¿Para cuando te inventas un propio juego de rol? Ah, ¿para cuando te inventás un propio juego de rol? Sería bacán ver un juego propio de la taberna. Creo que sería un proyecto desafiante. No digo inventarlo, inventar la pólvora, pero creo que hay mucho mercado para crear algo nuevo con lo que ya existe. De hecho, eh, la idea es hacerlo durante este año. <risa> Tenemos un stream el último miércoles de cada mes en los que nos estamos dedicando a crear un juego de rol en vivo. El último, el último, el, el, el miércoles anterior hicimos la segunda sesión Y ahora a fin de mes vamos a hacer la tercera Que vamos a hablar de mecánica y vamos a hablar de un, de un par de cosas así Espero que salga bien, he intentado crear juegos de rolantes y, y he dejado los proyectos o, o los ignoré completamente o me salieron mal Pero sí, yo también creo que haría bueno hacer algo divertido nuevo Verser Chris, me acabo de enterar que shooter no sirve para armas arrojadizas. ¿Dónde están las oficinas de Wizard para plantear mi reclamo? ¿Qué dotes y clases son buenas para usar, para usar armas arrojadizas? No me equivoco, está. Eh... Un segundito. Vamos a buscarla. Eh... Ah, está la, está la dote. Que se llama eh, Maestro de Armas Arrojadizas. Que vamos a ver qué te da. Seguro te da tipo tres beneficios como siempre. Uh, cuando haces un, un ataque eh, a distancia con un arma arrojadiza. Puedes usar destreza en lugar de fuerza. Para el daño del ataque. Uh, cuando tirás un arma. incrementas el, el rango. Y mientras no estés <coughs> sordo ni ciego. No tenés desventaja en tus ataques de... Eh, armas a con lo de sharpshooter y eso, habla con tu DM y, y tipo, decían, decían entre ustedes que realmente no aplica, no hace falta que, que, to, que todo sea tal cual está escrito Carlos vos cómo manejas una pareja de novios que se una a la mesa y el personaje de un tercero quiere enamorar al personaje de uno de los novios ya sea chico o chica, y empiezan a generar problemas porque se empiezan a pelear y la... A pelear la parte internamente por celos. Esto es un problema de dinámica de grupos. Acá no hay nada que hacer en el rol. Acá se detiene la mesa y se pueden a charlar. Chicos, ¿venimos a jugar rol o venimos a hacer otra cosa? <risa> eh... Esto, este triángulo amoroso ficticio real está generando problemas para jugar rol. Deberíamos cortarlo acá o charlar respecto y solucionarlo de otra manera. O si quieren, nos podemos juntar a jugar otra cosa. Pero acá vos tenés que poner un freno y se terminó. <risa> eh... Y eh... esto es un problema de dinámica de grupo, como dije. No hay nada que hacer en el rol. Hay que sentarse a charlar. Vaquero, ¿quién es más fuerte, Tavi o Chester? Y depende. Eh... Este está dormido, creo que Tavi. <risa> Carlos Para todos ustedes, ¿cuál es su conjuro favorito de D&D? El mío hoy, porque siempre cambia, es mano de mago Siento que es un hechizo re útil, o taumaturgia Pueden hacer, son múltiples hechizos TJC, gracias por las ideas Otra pregunta, sin relación a la anterior en una parte se salió de control una criatura, empezó del tamaño de un perro, y sin querer ahora es del tamaño de una montaña. ¿Qué tan fácil es que desaparezca entre dos países sin que nadie la vea? Eh... Yo me imagino que en la parte de la frontera tal vez no haya tanta civilización. Así que, eh... Tal vez sea más fácil, donde hay menos gente en la frontera, pero suena bastante, una, una situación bastante difícil. Eh, bastante, bastante difícil. Eh, una compañía de... tipo un perro de... tamaño de una montaña. Suena un, suena un aliado formidable. Vaquero. Pregunta, imagina que tienes que elegir 5 personajes que lleven el anillo a Mordor. Y estos personajes tienen que ser el que porta el anillo, dos marciales, dos mágicos. No puedes repetir de donde sacas un personaje, por ejemplo, uno de Marvel, o solo. ¿Con cuáles elegirías? De cualquier material que conozcas ya sea en el libro. Uh. O sea que tengo que armar la parte de señores anillos sin la parte de señores Anillos. Bien. En la, los marciales estaría el eh, Mandalorian seguro eh, y eh, Samurai Jack después que hay hay dos mágicos porque okay, estaría Elsa de Frozen y la bruja de Brave que hace cosas de madera con osos no estoy seguro que tan poderosa es pero me, me gusta me gusta su estilo eh, y eh, ¿Quién porta eh, importa anillo yo creo que el anillo lo lleva Boo de Monster Inc. Nadie va a poder hacerle nada a Boo. Nadie. Bien. Al parecer este es el fin de las preguntas. Eh. Chester, vamos a descansar. Hoy nos pasamos un ratito más, porque tuvimos el primer segmento de, de Puel. El próximo probablemente sea más corto, como ya dijimos, él solo va a tener noticias para contarnos de lo que pasa este mes. Realmente espero que les guste el segmento de él. Si tienen feedback al respecto, por favor, coméntenlo en los videos, o tírenlo en nuestro canal de Discord, o díganmelo a mí en privado. Eh, pero bueno. Por hoy vamos a dejarlo acá. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, al rey que nos hicieron, los, los subs de Nota, el cheer de Un. Y todas las preguntas que hicieron, que son un montón y muy copadas, me gustaron mucho. Gracias a todos por las respuestas que se estuvieron dando ahí en el chat, siempre ayuda un montón, siempre ayuda mucho, mucho, mucho. Así que ahora no se vayan, que los vamos a dejar con el otro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando.